Bienvenidos al módulo de calidad de servicio. Comencemos con el tema 1, calidad de servicio y sus indicadores. Transitorios. El término transitorio se ha utilizado en el análisis de las variaciones del sistema eléctrico de potencia para referirse a un evento no deseado de naturaleza momentánea y fortuita. Entre estos eventos tenemos las fallas, los cortocircuitos, las descargas atmosféricas y las operaciones de maniobra en el sistema eléctrico. Los transitorios se pueden clasificar de dos maneras, impulsos y oscilaciones. ¿Qué es el impulso? Es una inyección momentánea de en energía que ocasiona cambios en la tensión y o corriente en el sistema de potencia. Se caracterizan por ser unidireccionales y presentar tiempos de ascenso y descenso en el orden de los microsegundos. La causa más común de los impulsos o de este tipo de transitorio son los rayos o relámpagos. Estos se caracterizan por presentar tiempos de cresta de 1.2 microsegundos y tiempos de cola del orden de 50 microsegundos. De hecho, en el laboratorio se modela la descarga atmosférica tipo impulso con lo que se conoce como la onda 1.250, que es el tiempo de crecida y el tiempo que tarda en decaer la mitad de la señal, que es el tiempo de cola, los 50 microsegundos. Cuando tenemos un impulso que se presenta de esta manera, una onda unidireccional, repercute en el sistema de potencia creando sobretensiones instantáneas, es decir, aumentos de la forma de onda en lo que se conocen como picos de la señal o excitando modos de oscilación natural que producen oscilaciones en el sistema. Estos fenómenos son atenuados por los descargadores de sobretensión, que son los encargados en reducir estos fenómenos, siempre y cuando estén bien dimensionados y los bajantes que su conexión a tierra sean debidamente mantenidos para evitar que esta energía tenga un sitio donde drenar y no permanezca en el sistema de potencia. Debido a las altas frecuencias involucradas durante un impulso, las formas de onda transitorio impulsivas pueden cambiar rápidamente debido a los componentes del circuito, y pueden tener características muy, muy diferentes cuando se ven desde diferentes partes del sistema, porque van a excitar los modos naturales de oscilación del mismo. Los transitorios impulsivos pueden excitar frecuencias naturales de oscilación del sistema, produciendo oscilaciones y, en algunos casos, fenómenos de resonancia. Las oscilaciones, en cambio, son variaciones positivas y negativas en el entorno del valor de la tensión y o corriente a una frecuencia superior a la frecuencia del sistema, es decir, a la frecuencia industrial. Se pueden clasificar de acuerdo a su frecuencia y su duración en oscilaciones de alta frecuencia, si la oscilación presenta componentes de frecuencia superiores a los 500 kHz con una duración típica del orden de los microsegundos. Tenemos oscilaciones de media frecuencia. Las oscilaciones se presentan con componentes del orden de 5 a 500 kHz. Su duración está en el orden de las decenas de los microsegundos e inclusive en varios ciclos a frecuencia fundamental. Y finalmente tenemos las oscilaciones de baja frecuencia que son oscilaciones menores a 5 kHz con duraciones entre 0.3 y 50 milisegundos. Las oscilaciones como la podemos ver en la gráfica es una variación positiva y negativa en el entorno de la señal, muy típica de procesos de energización de bancos capacitivos, sobre todo en el sistema de potencia. En este caso vemos el efecto de una energización ocurrida en un instante T sobre un banco de condensadores, vemos cómo altera la forma de onda de tensión y finalmente la, os la oscilación se atenúa en el sistema y volvemos a regresar a una nueva condición de régimen permanente en el sistema con esto hemos visto las principales variaciones que son los impulsos y las oscilaciones como se clasifican en alta media y baja frecuencia gracias por su atención